A su cuenta de eh, Twitter, esta información. Pero, señores, tenemos una información de último minuto, último minuto, último minuto. Así que, señor director, vamos a ver qué tenemos de último minuto. Bueno, esta de es último minuto, Raquel, te están quemando gomas. El Así es, la Avenida Libertad, la Avenida Fuerte Duarte, diferentes zonas de acá de San Francisco de Macorís, los movimientos populares, grupos populares están quemando neumáticos. Esto es la reacción ante... Eh, la semana pasada habían dicho públicamente y había salido en todos los medios de que estaban dándole una tregua al gobierno y al Ministerio de Salud Pública para que respondieran con agilidad, sobre todo tomando las medidas pertinentes para enfrentar el coronavirus porque dice que le están arrancando las vidas de gra grandes hombres y mujeres, que todos son valiosos, todo el que muere, el que ha muerto, es valioso. No importa la clase social a la que pertenezca, absolutamente todo ser humano, valioso. Una sola muerte es mucho. Entonces los grupos populares, esto fue previo a la reunión del sábado, que hubo ya masivo donde se integraron diferentes grupos sociales comunitarios y que elaboraron un documento. Previo a eso, la declaración del Falpo, que ya estaba marchando, ya estaba en pie, también había dicho y había alertado al gobierno de que iban a tomar medidas, de que iban a reaccionar. Creo que esta no es la manera... No es la manera, si menos en un escenario de cuarentena, nos estamos volviendo locos. No, no debe ser así no debe ser así, debemos buscar otras estrategias para presionar al gobierno, porque si bien es cierto que aquí comenzó la transmisión comunitaria de que aquí nos quejamos eh, todo el mundo se queja porque hay un registro donde las cantidades de fallecidos son mayores por síntomas parecidos al COVID, pero hay que entender al gobierno también de que esas estadísticas tendrán que llevar tendrán que llegar al reporte final y, y tendrán que ser adaptadas si se demuestra que son, que fueron muertos por el COVID y que las acciones sobre todo del equipamiento, lo estamos viendo en los diferentes operativos que se han estado haciendo. Tú bien decías que el Ministerio de Salud Pública salió tempranito para acá para hacer las pruebas que han sido anunciadas ya semanas atrás. ¿Qué ha fallado el Ministerio? Que dices cosas y luego no las hace a tiempo. Porque ese operativo de las pruebas masivas, la IGG y la IGM, eh, había sido anunciada dos semanas atrás. Recuerdan ustedes que aquí venían a hacerla de manera masiva. Ahora sí fueron. Fueron a la Fortaleza, fueron a los Tal, pero al público en general no habían hecho un operativo de pruebas masivas para identificar si tienen COVID, aunque en esas no todo el mundo confía, porque a veces te da positivo y resulta que cuando la confirma con la, por el, la, el PCR, entonces resulta que sale lo contrario y viceversa. Entonces, solo un 30 por ciento de posibilidad eh, de, de fuerza de, cre de creer en ellas es que existen esa prueba. Por tanto, no son definitivas. Hay que confirmarla más adelante con la de PCR, que dura ya más tiempo para entregar la, la, la, la, la masiva. Estas que son instantáneas te dan de una vez el resultado, porque con un pinchazo de sangre parecido a ese aparatito de las pruebas, eh, de las pruebas, dime. De diabetes. Sí, exactamente, entonces de una vez eh, sale el resultado en pantalla ahí eh, ha fallado, ha fallado el gobierno muchísimas cosas y deben reconocerlo el discurso quizá del viernes pasado vino a traer, en vez de traer paz, tranquilidad, un poco desasosido porque la gente lo vio como o rostrar en la cara informaciones falsas, nueva, nueva vez, el discurso del presidente Medina, que no, no le vimos el sentido, que quería que quería eh, lograr no lo hizo, no lo hizo, sobre todo porque ahí comenzó con la controversia de la cantidad de las pruebas realizadas donde decía que había más de 40.000 realizadas en el país, mientras un día antes el propio ministro de Salud Pública había hablado de unas 13.000 y tantas. Entonces, sí entendemos a los grupos populares, el interés, la defensa de los mejores intereses del pueblo, haga la redundancia, pero también deben buscar los mecanismos de protestas adecuados, inteligentes. Eso de estar que armando goma también nos están enfermando, ellos, ellos lo saben muy bien, o sea, es una forma de enfermar al pueblo con el, el humo de los neumáticos y destruyendo las propias vías, las carreteras. Hay muchísimas formas de protestar y ellos lo saben. Mira, eh, Raquel Veloz, el fin de semana, específicamente ayer domingo, eh, tuvimos la oportunidad de participar en la rueda de prensa virtuales que hace el Ministerio de Salud Pública, eh, donde eh, de siete comunicadores periodistas a nivel nacional, nosotros estuvimos allí hicimos